Bueno, muchas gracias por la invitación. Voy a intentar hacer lo que también hizo Cristian de, de exponer muy, muy brevemente. Eh, felicito, por cierto, igual que él, la, esta iniciativa. Eh, es muy necesaria. Me ha tocado este año, y no ha tocado con otros compañeros de la pecha, estar este año en varios debates de esto, pero principalmente con docentes, lo cual también es bueno, pero echábamos de menos la voz de los estudiantes, sobre todo los estudiantes de educación y de pedagogía. Voy a decir dos o tres cositas antes de partir, espero que no me cuenten los diez minutos. Eh, me voy a tomar el tiempo también para, no ser tan, para evitar ser apasionado pasar a llevar la, o el tiempo. Eh, primero, decir que yo tengo una visión un poquito más crítica, sospecho que por eso me invitaron, para que hubiera este contrapunto que me parece muy saludable, muy sano. Eh, trabajo en observatorio junto con Rodrigo, con Jenny y otros colegas. Eh, hemos trabajado mucho con Leo, por ejemplo, en la red Estrado. Eh, me posiciono, obviamente, desde una perspectiva de, la, de creer en la educación como un derecho social y en creer en la educación pública como un pilar básico fundamental para aquello. Eh, me posiciono también como un investigador crítico. Eh, a propósito de lo que comentaba Cristian, del Consejo Asesor, nosotros también participamos con el Consejo Asesor, pero participamos no escribiendo, digamos, sino que participamos más bien con lo que... Eh, trabajando en talleres, asesorando, si se quiere, a lo que se llamó el bloque social dentro del Consejo de Asor, que estaba compuesto por, la, por las agrupaciones, digamos, sociales, docentes, estudiantes, apoderados. Eh, debo decir que ese bloque social, ese conjunto de representantes sociales, se retiró masivamente del, bloque so del Consejo de Asor antes de su informe final, a modo de protesta. Entonces también quisiera yo desnaturalizar una cierta idea como de consenso eh, creo que si uno revisa, por ejemplo, el informe preliminar del consejo asesor, era mucho más rico, y el informe final terminó siendo un informe que no representó a los actores sociales, por algo se retiraron. ¿Sí? También, digamos, para... ya vamos poniendo algunos contrapuntos. ¿no? Eh, también decir que me, me posiciono desde una crítica que comparto junto con los movimientos, eh, me ha tocado mucho estos últimos dos años compartir mucho con organizaciones docentes, Comparto la crítica del colegio de profesores. Creo que no puede ser menor que una ley como esta sea rechazada por el principal organismo, maya, los problemas que tenga, pero el principal organismo de representación de los docentes la haya criticado y la haya rechazado en masa. Eso no puede ser cualquier cosa. No nos puede dar lo mismo, digo. Por lo menos ahí yo pongo una, un, un punto de, de atención. Eh, y por último, plantear, termino la introducción, eh, una, también en esta lógica de explicitar las miradas para ir al tiro del hueso. Yo creo que la, la, la labor de los investigadores críticos, y cito aquí a Uaventura de Sousa Santos, no es tanto mirar los textos de las leyes, las regulaciones en sí mismo, sino que es hacer el ejercicio de intentar adelantarse y aventurar, aunque yo sé que es más subjetivo, pero adelantarse y aventurar los efectos reales de las políticas. Creo que este país lleva 35 años discutiendo acerca de si un texto fue mejor o peor, y lo que ha faltado es discutir los efectos reales. ¿Y por qué lo digo? Porque hay, bueno, indudablemente eh, que eso sería, sería hipotetizar y es subjetivo, pero no es primera vez que nos plantean desde la lid chilena proyectos de ley que supuestamente iban a desmercantilizar. Algo voy a decir en la, en la presentación si es que alcanzo. No es primera vez. Yo me atrevería a decir que esta es la tercera gran reforma educativa, después de la de Frei Montalva y la de Bachelet 1.0. Entonces, uno a esta altura de la vida tiene todo el derecho, y me atrevería a decir, citando a Ventura, el deber de ser un poquito más desconfiado e intentar imaginarse, no tanto si el texto tiene algo positivo respecto a lo que había antes, sino hacer un ejercicio imaginativo, posicionado también, y pensar, en 20 años más, con este texto de ley, ¿se va a fortalecer la educación pública? ¿Vamos a salir del 31% o 33% de la matrícula pública? A eso es lo que yo les invito, yo es lo que nosotros estamos haciendo en los y por eso tenemos una mirada un poquito más crítica o bastante más crítica de este proyecto. Ahora sí pido 20, 10 minutos eh, y me los tomo. Primero, dos o tres cosas. Voy a usar PowerPoint igual, pero voy a saltar láminas como, digamos, como, como desquiciado, porque si no, no tengo otra. Entonces, voy a decir 5 minutos de algunos elementos generales y 5 minutos de, de crítica proyecto ley, centrándome sobre todo en los elementos que me pidieron las compañeras, que era el rol del Estado de gestión. Entonces, eh, primero lo que quiero decir es que tras 35 años de aplicación sistemática de políticas de mercado, de competencia, y privatización, que en algún momento hemos dicho extremista y fundamentalista, el desafío de desmercantilizar, la educación pública y perdón, de desmercantilizar la educación y fortalecer la educación pública no es tan sencillo, es muy complejo. Y voy a plantear aquí dos elementos, uno de oportunidad y uno de magnitud. El de oportunidad es que este proyecto de ley llega muy tarde, y hay elementos de este proyecto de ley que uno que uno diría, oye, mira, si esto se hubiera presentado en el año 91, te puedo creer un poquito. Si esto se hubiera presentado en el año 92, cuando la matrícula de educación pública todavía gira en torno al 50%, podría ganar de manera distinta. Pero a esta altura del partido, después de 35 años de políticas sistemáticas, fundamentalistas, extremistas, de mercado y competencia, como tenemos estos resultados... 35%, y el porcentaje de chiquitos y chicas en primero básico es menor, ¿no? en torno a un 30%. Cuando tenemos menos de un tercio en la educación pública, lo que se necesitaba era algo mucho más de mayor peso, de mayor densidad, de mayor eh, magnitud. También, siguiendo con la idea de la magnitud, eh, ayer en la radio de La Chile yo usé una metáfora, que no sé si es la más afortunada, pero la voy a llevar porque no se me ocurre otra así de rápida. La metáfora de la salud, digamos. Para mí, este proyecto es una aspirina y yo tengo que ver esa aspirina a qué se enfrenta. Si es un simple resfrío o ando con una alergia primaveral, la aspirina me va a servir. Pero si lo que tengo es un cáncer, esa aspirina a lo mejor me dura tres meses, cuatro meses. Y nosotros creemos que este proyecto no va a revertir la crisis de la educación pública. ¿No? Segundo elemento que quisiera plantear. Eh, este proyecto es muy complejo, por eso me da mucho susto de decirlo en diez minutos, pero bueno, habría que decirlo. Porque esta ley, y a quienes no lo hayan leído, lo invito, igual que Cristian, a leerse el proyecto, es un poco complejo entender el proyecto, porque eh, este proyecto de ley se entiende adecuadamente solamente leyendo otros proyectos de ley. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Si uno mega, bueno, ¿para qué...? Voy a perder minutos preciosos si leo de la ley, pero el artículo XX, el 43, dice se modifica el inciso segundo el artículo tercero de la ley 20.500 tanto. O sea, hay puras modificaciones a la ley anteriores. ¿Y eso de qué te habla? Te habla de lo que algunos compañeros han hablado de un, de un modelo neoliberal maduro, ya complejo. Entonces, este proyecto de ley, insisto, no se presenta en el 90, se presenta en el año 2017, después de que hay todo un tinglado, un, un complejo modelo y sistema de mercantilización y competencia y privatización. ¿Sí? Y por lo menos eh, hay seis proyectos, hay seis leyes citadas en el proyecto de ley. O sea, esto va modificando un pedacito de esto, pedacito de este otro pedacito de otro. Entonces, eso ya habla de la complejidad eh, y de que en realidad había varias leyes que en nuestro juicio habría que haber derogado para poder avanzar hacia fortalecer la educación pública. Por ejemplo, la ley de aseguramiento de la calidad escolar. Por ejemplo, la ley CEP. Habría que haberlas derogado si queríamos avanzar con la educación pública. Este experimento chileno que han llamado algunos. Incluso Cristian tiene un libro que dice El Experimento Chileno. Que es un este modelo de mercado de competencia. Y esto es lo que quiero decir en dos minutos, para terminar la parte introductoria. Tiene dos grandes momentos de instalación. Podríamos decir miles de cosas, pero tiene dos grandes momentos de instalación. Ya Tiene un, modelo, un momento de instalación en dictadura, por cierto, que todos lo sabemos, en la Constitución, ¿cierto? Pero tiene un momento de instalación en los gobiernos de la concertación. En un proceso que algunos han llamado privatización encubierta. O endoprivatización, Que es, en el fondo... No solamente apostar porque sigue disminuyendo la matrícula pública y aumenta la privada, sino que hacer funcionar las pocas instituciones públicas con criterios privados. Y eso es bastante antiguo, no lo estoy inventando en no el mentor Rodrigo Sánchez este año pasado. Eso se llama la endopriatización y se viene estudiando en el mundo hace por lo menos dos o tres décadas. Entonces, en ese contexto hay que leer este proyecto de ley. Y muy en breve, esto, tengo unas, unas laminitas que miran esto, que me queda un minuto, eh, este, estos son los pilares de los 80, ¿cierto? En dictadura, en un contexto completamente adverso. Yo les invito a que lean la Constitución, lean el artículo 19, lean el artículo 19.11, lean cómo se define la libertad de enseñanza. ¿Lo haría si tuviera tiempo? léanlo, es muy interesante. Es el, es el, el, eso fue lo que ocurrió en dictadura. Pero ¿cuál es, cuál es, cuál es la fase del modelo que se implementa en la democracia? Muchas, digamos, pero por lo menos nosotros rescatamos una, que es esta justamente el Acuerdo Educativo 2007, o el Acuerdo de las Manitos, que fue post-Movimiento Pingüino, ahí, ¿qué es lo que se hace? Se aprueba un marco regulatorio para el sistema escolar, ¿cierto? Después de esas movilizaciones, y que son cinco leyes, o cuatro leyes, ¿ya? Yo les invito a que lean esto. ¿sí? Esto para nosotros es el segundo de la fase de instalación del modelo, porque esto está centrado básicamente en lo que se llama la endoprivatización. Y cito aquí a un autor quien no es particularmente muy crítico, que es Alejandro Carrasco, que es el director del CLAPES, CLAPES, UC, no sé, concertacionista, o ni siquiera, ahora creo que está con Velasco, pero él cuando analiza estas leyes dice lo siguiente, dice, en estas leyes, ¿qué es lo que hay? Hay más priorización, en estas leyes, no hay la dictadura, hay más priorización, hay más competencia, hay más estándares, ¿sí? tenemos cince de segundo, cuarto, sexto, octavo, segundo y medio, la católica está monitoreando el cince de kinder, que era un premio Nobel para ese de educación, les demos, ¿sí? Consolida además un sistema de examinación intensiva con consecuencia. Ahora hay semáforo, ya no hay semáforo, de ranking, los rankings tienen consecuencia. Eso no lo hizo Vinoche, ni la larga oscura noche de la dictadura. Eso lo hicieron la Unión de la Con otras intenciones, por eso iba yo a la Aventura Sousa. Con otras intenciones, de hecho, los, los, los mensajes presidenciales de estas leyes dicen: estas leyes son para responder al movimiento estudiantil, así tal cual, y estas leyes son para desmercantilizar. ¿Ya? Y se instala finalmente, o se termina de instalar un modelo de rendición de cuentas. Este es el modelo PER, -E según Alejandro Carrasco. ¿Ya? Entonces nosotros estamos diciendo, fíjate que se instaló, se instaló un modelo de estandarización, responsabilización individual, rendición de cuentas, que es lo que se llama técnicamente para efectos laborales y de regulaciones del trabajo, el New Public Management, que no tenemos tiempo para verlo ahora. Entonces, resumiendo en dos palabras, lo que estamos diciendo es que este modelo tiene dos grandes fases de instalación una en dictadura y otra en gobiernos civiles, sí, y que una tiene un énfasis básicamente en privatización extrema, segmentación, competencia entre escuelas, pero en las otras políticas, las post 2006, tienen un, efecto, tienen un énfasis en privatización endógena, en la estandarización, homogenización educativa, rendición de cuentas y competencia entre personas. A eso viene a responder este proyecto de ley. Esa es la magnitud a la cual hay que responder. ¿Mm? Y ahora voy al proyecto de ley, sube brevemente si es que esto me permite, ahí eh, bueno yo eh, voy a dar las críticas eh, aquí hay 10 puntos yo creo que no voy a poder verlos todos, me voy a centrar en los primeros que tienen que ver con lo que me pidieron que era rol del estado de gestión eh, son bien parecidas las críticas que ha hecho con los profesores porque hemos trabajado juntos eh, las primeras dos críticas las voy a juntar se debilita aún más el lugar del Ministerio de Educación el, el lugar del Ministerio de Educación ya estaba débil con, la, con las leyes anteriores, ¿eh? ustedes las conocen las leyes anteriores pero fíjense que bueno, con este proyecto de ley, no solo parece que se debilita aún más el Ministerio de Educación. De hecho, se genera un, un, un, una Dirección Nacional de Educación Pública, que yo me basaba el rollo podría ser hacer una oficina con una persona. <risa> eh, eso no tiene nada que ver con un Ministerio de Educación Pública, que es lo que nosotros quisieramos. ¿sí? No hay una articulación pública estatal. Es verdad que hay elementos de políticas nacionales, de planes nacionales en los que Cristian, pero para nuestro juicio no es un sistema nacional de articulado de educación pública de partida no hay ninguna articulación entre los jardines infantiles, la educación básica, secundaria, no hay articulación con las universidades del Estado, no hay articulación pública. ¿Ya? Si, si esto no está complicado, queremos fortalecer la educación pública, articulemos la educación pública. ¿sí? Esa es la gran crítica, yo creo, que a nivel de, del lugar del Estado decían ustedes de la gestión, me quedan dos minutos. Eh, las, las, las críticas tres y cuatro, las voy a apuntar, a nosotros nos parece que este, esta, esta ley fortalece la endopriorización. Textualmente, el artículo 11 plantea que se mantienen la lógica de sostenedores. Dice, los sostenedores serán los directores de los servicios locales, elegidos por alta elección pública. No tienen por qué ser educadores los directores de servicios locales. Tienen que ser buenos gestores. ¿Mm? Y nosotros llamamos la atención sobre algo que tal vez no todo el mundo le ha llamado la atención, pero a mí me llama mucha atención. Hay un apartado entero de la ley que se llama eh, instrumentos de gestión educacional. que justamente ahí al final... Leanlo con mucho detalle, porque finalmente lo que aparece ahí es hacer funcionar a las escuelas como si fueran empresas. Hay convenios de gestión para arriba y para abajo. Y dice, textual, todos los convenios tienen que tener metas, indicadores y medios de verificación. Si yo viviera en Suiza o viviera en Finlandia, podría pensar, ¿qué serán estos medios de verificación, esas metas? Pero digo en Chile, en 2017, y me queda claro que aquí por lo menos va a ser SIMS el 95%. Entonces, ¿vamos a seguir compitiendo por SIMS? Vamos a seguir compitiendo por SIMS. Esas son las críticas 3 y 4 que tenía yo, súper rápido, me quedan 40 segundos. La crítica la crítica 5 y 6 la junto, no hay un proyecto de educación pública. Cualquier país que quiera reponer la educación pública, bueno, en realidad ningún país que esté tan mal como nosotros en educación pública. Nosotros tenemos un 30% de educación pública. Todos los países de la famosa OCDE tienen solo un 90%, con algunas contadas excepciones que son totalmente explicables y plausibles. ¿sí? Pero lo lógico, en el, el capitalismo moderno, es 9, 9 de 10 niños en educación pública. Nosotros tenemos 3 de 10. Entonces la crisis tiene una magnitud gigante, y lo que nosotros decimos es que al no haber un proyecto de educación pública, al no haber un proyecto y un sentido de educación público, un proyecto de educación para las mayorías, un proyecto de educación popular, si ustedes quieren, lo que vamos a hacer es que las escuelas públicas, ahora un poquito mejor agrupadas, van a seguir compitiendo con las escuelas privadas por el voucher, y van a seguir compitiendo en torno a indicadores, y los indicadores van a ser el CIMSE, Sí, Eso es lo que nosotros estamos planteando. ¿sí? Y las últimas críticas solamente las caso nombrar, porque me pasé en 14 segundos, eh, se consta la igualdad de trato, ¿Sí? yo creo que se constará la igualdad de trato. O sea, es verdad que ahora hay presupuesto para servicios locales, pero las escuelas tienen que seguir, eh, eh, digamos, compitiendo por captar matrícula. Y si no tienen matrícula, las escuelas públicas las van a cerrar igual, ¿sí? Nosotros creemos que no se revierte la crisis de la educación pública, la crisis de la magnitud que tenemos ahora, de un 30% de los niños y niñas de primero básico en la educación pública. Esa crisis, esa magnitud de crisis, no se resuelve con esta aspirina. No hay medidas reales, concretas, fuertes, efectivas de peso para revertir la crisis de la matrícula pública. No hay. No hay. Yo creo que lo, a lo que más podemos aspirar, si pues esta, esta ley se aplica tal como está, a lo que más podemos aspirar, aspirar es a detener la fuga de matrícula y a estabilizarnos en todo un 30%. Y estabilizarnos en todo un 30% significa que la educación pública es para los pobres, para los que tienen menos capital cultural, para los que tienen más déficit nacional, para los que tienen más problemas de educación. Me parece que por ahí va eh, los alcances reales de esta ley. Bueno, eh, el tema de participación no lo voy a poder nombrar, solamente les pido que lo lean en el proyecto de ley y vean cómo en las indicaciones que se presentó en el Senado en abril de este año, se introduce, el aparte el Consejo Local, y, perdón, el Servicio Local tiene un Consejo Local, con representantes de actores sociales, más allá no, no tenemos tiempo para conversarlo, pero se instaura una cuestión nueva que se llama Comité directivo Local, y es muy llamativo que ustedes, si ustedes miran cómo se compone ese comité directivo local. ¿Se entienden lo que digo? Está el servicio local, un consejo especie como de asesores, y al medio instalar un, un, un comité directivo local. Y el comité directivo local está, tiene. ¿Sus miembros quiénes son? Representantes de los alcaldes, de los core y apoderados. Entonces piensen ustedes, dos más dos, ¿por qué apoderados y no educadores? ¿Por qué apoderados y no estudiantes? Yo creo que la conclusión es fácil: que es la lógica de la competencia y la lógica de la elección de mercado. Bueno, eso me va a ser